Unidas podemos Coín ha criticado la gestión que desde el Ayuntamiento se viene realizando de la gestión de residuos. La formación cuestiona el estado que presentan algunas islas de contenedores y plantea una serie de medidas para paliar este problema estético y medioambiental. Estas zonas, generalmente llenas de basura esparcida por todas partes, con los contenedores totalmente a rebosar y con residuos propios del punto limpio depositados ilegalmente, presentan un desastroso panorama.